Las autoridades de salud pública cerraron una tienda china en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde sus propietarios, a pesar de presentar síntomas de COVID-19, mantenían el establecimiento abierto. Procedimos al cierre por 15 días y recibirán su multita una tienda china que está ubicada en la calle Castillo, esquina 27 de febrero. Y déjame decirte el por qué porque ellos no era, que, no era que estaban ni violando el distanciamiento físico, ni estaban abiertos en el toque de queda. En la semana pasada el dueño de la tienda fue sacado de la tienda en una ambulancia con síntomas, con fiebre alta, tos severa, con COVID, dio positivo al covid Fuimos al lugar, hablamos con la esposa, desinfectamos el lugar, enviamos los empleados a la casa y le establecimos a la esposa del señor, se le hizo una prueba rápida, salió positiva la prueba rápida, se le tomaron las muestras para PCR y la señora al otro día abrió la tienda y más aún, abrió la tienda teniendo fiebre y se mantuvo en el local y el día de hoy, Fuimos a la tienda de nuevo, encontramos la señora ahí y procedimos, previa advertencia que ya se le había hecho, que ella con síntomas de COVID no podía estar en el negocio y procedimos a cerrar la tienda por 15 días. Exhortó a los ciudadanos a que si presentan síntomas de COVID-19, visitar el centro de salud más cercano. Todo el que tenga algún síntoma de covid tiene que entender que debemos cuidar a los demás. Si usted tiene fiebre, una tos seca, tiene un malestar general, vaya primero, hágase su prueba. Primero una rápida, luego una PCR, pero aíslese, que así usted no va a estar contaminando a los demás. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.